conocíamos el parte médico, que es el parte oficial que distribuye el hospital central a todos los medios de la provincia sobre la salud de las personas cuando están cursando un proceso de internación, como es el caso de la reina de mandato cumplido, Juliana Lukowski ¿Y qué dice el parte oficial? El parte médico de Juliana dice lo siguiente. Sin novedades, durante la noche se ha mantenido hemodinámicamente estable bajo el estricto control de los eh, neurointensivistas Continúa con asistencia respiratoria Y bajo los efectos de sedación Respecto a la fractura Sigue siendo evaluada por el servicio De eh, traumatología Su estado continúa siendo grave Y el pronóstico reservado Según consta textualmente En el parte médico Que ofreció esta mañana temprano El hospital central Vamos a compartir también el parte médico de Ricardo Luna, la pareja quien conducía la moto al momento del accidente, hemodinámicamente estable, sin fiebre y recuperándose de sus múltiples fracturas. El conductor de la moto que se está recuperando también allí en el hospital central. Y atención con este dato que te vamos a contar ahora. Bueno. Llegaron además resultados de las pericias, pero antes de compartir ese dato vamos a escuchar las palabras del hermano, de Juliana Lukowski, que muy amablemente esta mañana nos atendió en la puerta del hospital, con toda, por supuesto, la esperanza a la que sumamos también el deseo, el, el de nosotros y el de toda Mendoza, de que Juliana empiece a recuperarse. La familia, minuto a minuto, siguiendo, apoyándola a través de las distintas cadenas de oración, con el pedido de sangre que se hizo masivo en las últimas horas, ...y esto contaba hace un ratito para Noticiero 7... ...el hermano de Juliana, que habló con Marcela Navarro. Agradecer al sistema hospitalario, al gobierno... ...a toda la gente de Mendoza, en primera instancia... Eh, ...están siendo todo muy generoso... ...yo lo que sé de mi hermana es que pasó bien la noche... ...de a poco va evolucionando... ...le estamos dando un poco de descanso al cuerpo... ...hay que hacer una intervención ahora de, de, acomodar, de fijar la pelvis... Pero bien, la verdad que los médicos, todos, todos sinceramente todos, han, se han puesto el equipo al hombro y le están dando lo mejor a mi hermana. Está evolucionando, está evolucionando, está saliendo adelante. Lo han dicho los médicos que ella también nos escucha, así que nada, cada vez que habla con nosotros, que le tiramos las buenas vibras, se nota la evolución de ella, así que va bien, va bien. Gracias a Dios va evolucionando a poco, pero bueno, es un proceso largo, eh, son días difíciles. Pero bueno, mientras ella sigue evolucionando, va bien. En base a esta campaña que se hizo de donación de sangre, ¿cuáles fueron los resultados y, y cuál fue la intención de la familia? Mira, la intención más que nada es ayudar al sistema hospitalario y al banco de sangre, más que nada, obviamente para reponer lo que le dieron a mi hermana y sobre todo para que tengan para de, de distintos tipos de sangre, de grupos sanguíneos para el resto de la gente. Es una campaña para ayudar por todo lo que nos han hecho. ...ha sido un movimiento muy grande... ...parece que también van a poner puestos en Tunuyán y en San Carlos... ...para que la gente no viaje... ...hoy, la verdad que siento una tranquilidad... ...que no había tenido en estos días... ...ha sido difícil... ...pero hay algo adentro mío que me dice que mi hermana va a salir... ...que va a estar con nosotros... veo una mucha predisposición de, de todos... De ...absolutamente todo todo el pueblo mendocino... ...del resto del país... ...nada, sé, sé que va a salir, mi familia... ...todos sentimos eso por dentro... Pero sí, estoy tranquilo. Se nota que está, se nota que está haciendo fuerza, se nota que ella no se quiere ir, que quiere estar con nosotros. Bueno, ahora en 10 días, más o menos, nace mi sobrino, el primero de la familia. Sé que ella quiere estar con él, que es lo, que, lo último que me dijo antes de lo que sucedió. ¿Saben lo que pasó? ¿Qué, qué información puede llegar? Más allá de lo que, que se sabe. ¿Ustedes saben algo más de lo que pasó? No, no. A ver, yo, yo lo que sé, si te referís al accidente, Sé lo que saben todos ustedes, más no sé. Yo lo único que con mis papás, ¿no? obviamente, de la desesperación nos acercamos al, a donde fue. Pero más que la moto, los cascos, no vi más que eso. No, no, y no sé nada más, más que lo que se dice, no, no sé más. Muy claro, la palabra de la familia, la palabra del hermano de Juliana. Y te vamos a contar eh, lo que fue nuestro anticipo el grado de alcohol que tenía en sangre el conductor de la moto. Bueno, esto a partir justamente de las pericias y es información enviada por el Ministerio Público eh, y tiene que ver con que en el día de ayer el fiscal de Tránsito, Fernando Giunta recibió el informe de alcoholemia practicado por el cuerpo médico forense al imputado Ricardo Luna, el cual arrojó que él mismo al momento de la extracción de la, de la muestra... ...estamos hablando de 3 horas y 20 minutos con posterioridad al hecho... ...tenía 0.38 gramos de alcohol en sangre... ...ante esto justamente el fiscal lo que hace es solicitar una extrapolación... ...o retrospección al momento del hecho arrojando la misma que al momento del hecho... Luna tenía 0.88 gramos por litro de alcohol en sangre. Esto implica que el delito que se le va a atribuir no será agravado por la ingesta de alcohol, ya que el Código Penal requiere uno o más gramos de alcohol en sangre. Igualmente, fuentes del Poder Judicial han indicado que este guarismo excede el máximo admitido por la ley de tránsito, por lo que se va a remitir con pulsa de las actuaciones al juzgado vial. ...del departamento de Luján de Cuyo. Ricardo Luna estaba alcoholizado al momento del accidente... ...al momento del impacto de la moto contra el 2500... ...tenía 0,88 gramos de eh, alcohol en sangre. A partir de esto, la multa correspondiente... ...pero no significa un agravante en la causa.